Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, una vez más, al canal de Amenofis. Bueno, hoy te quiero comentar un experimento que hice hace un tiempo, hace poco, hace unos días, hace dos semanas atrás, más o menos. El experimento no era un experimento en sí, era más bien algo que yo ya vengo haciendo hace rato, que son los generadores electroplasmáticos modelos Amenofis. Los generadores, te explico de qué consisten el generador se me ocurrió una vez, eh, que estaba estudiando la pila de Bagdad, si buscas pila de Bagdad, ahí vas a ver de qué se trata, y bueno, viendo la pila y cómo podía llegar a funcionar, eh, se me ocurre qué pasaría si le ponemos orgonite en el interior de la vasija de cerámica. Bueno, resulta que lo hice y funcionó muy bien, porque el orgonite al ponerlo adentro de la vasija de cerámica, empezó a emitir eh, su característico orgón pero al estar adentro de una vasija de cerámica el orgón se confinó que significa que se empezó como a condensar a compactar no, no puede salir por la cerámica entonces se empieza como a convertir en un orgón muy fuerte bueno resulta que este dispositivo eh, se le coloca un tubo de cobre, una vara de hierro al medio, eso va sellado con brea, que es chapopote, acá en México le dicen chapopote, es esa, esa pasta negra que tienen las calles, asfalto. Bueno, de esta manera eh, lo que conseguimos es que el orgón confinado adentro de la cerámica no pueda salir si no es por medio de la vara de hierro. Pero la, la vara de hierro no está en contacto con el tubo de cobre. Eso que significa que el orgón en el interior de la vasija, cuando, cuando quiere salir, eh, llega al tubo de cobre. El tubo de cobre se organiza y luego para pasar a salir, tiene que hacer un salto en el aire para tocar la vara de hierro. Es ahí donde yo me di cuenta que de alguna manera se polariza el orgón y se proyecta un orgón eh, radiante, de características positivas o sea que la cerámica se vuelve magnética comienza a atraer lo que es el dor el orgón maléfico y de alguna manera lo transmuta en el interior y lo saca por la vara de hierro de manera radiante bueno la cosa que cuando hice este experimento yo lo hice porque estaba muy mal padeciendo la fascia eh, día a día el cerebro se me estaba cayendo bueno. Y le puse un cable a la punta de la vara de hierro y con un pedacito de aluminio toqué el cable y me lo puse acá donde tengo la lesión en la cabeza. Bueno, la cosa que me morí. Ya me estaba muriendo y ahí me morí, pero creo que volví a revivir al otro día gracias al Orgón. Bueno, pasaron muchas cosas hasta que hace poco, acá en la nueva casa donde estoy en Querétaro, en Pedro Escobedo, eh, resulta que con Daniela compramos un par de cacharritos de cerámica y dijimos vamos a hacer los generadores Bueno, fuimos a la ferretería, compramos todo lo que había que comprar Y en la ferretería miramos y vimos una caja que tenía limaduras Y dijimos nos las venden y nos las vendieron Le preguntamos de qué eran, nos dijeron que eran limaduras de hierro Bueno, nos las llevamos feliz, imagínate Entre el viaje yo me di cuenta que pesaban demasiado Muy pesada era la bolsa pero no le presté atención Así que bueno, pasaron unos días y de repente ya tenía todos los materiales para hacerlo y me puse a hacerlo. En el momento que derrito la parafina, porque se hace, bueno, yo te explico, el Orgonite es 50% de limaduras de cualquier metal menos plomo y no sé qué otro metal así medio denso hay. Podés usar cobre, podés usar aluminio, podés usar hierro, podés usar eh, zinc, bueno... Resulta que es 50% de limaduras y 50% de parafina. Ese es el Orgonite, que podés reemplazar la parafina por resina epoxi. En mi caso yo uso parafina. Derrito velas que acá en México, viste, prenden velas para todo. Bueno, te venden todas las velas. Así que compré unas velas y las derretí. Y bueno, me... también había conseguido en la ferretería unas bolsitas chiquititas que te venden con polvo de cobre. Así que tenía polvo de cobre, tenía las limaduras de hierro que había comprado en la ferretería y bueno, tenía una piedrita de cuarzo para ponerle adentro porque lo que genera también la piedra de cuarzo al estar adentro del cacharro es que el orgón la excita y la piedra de cuarzo se excita y comienza a pulsar. Entonces adentro del cacharro tenemos algo que pulsa para que no se quede estático. O sea, la piedra de cuarzo lo que lo vuelve es dinámico, que no se estanque y hace que que salga y vuelva a entrar, eh, hace como el toroide, bueno, derrito la parafina, y cuando le meto la parafina al cacharro de cerámica hasta la mitad, y voy a llenar con, con las otras limaduras la otra mitad, tiro el cobre, el polvo de cobre, y cuando voy a sacar las limaduras de hierro me doy cuenta cuando las tengo en la mano, que no eran limaduras de hierro, eran limaduras de plomo, y ahí dije, oh, ¿qué pasó? Me engañaron, pero bueno, ya estaba todo hecho. Y dije, oh, y viste, cuando uno prepara todo y de repente te das cuenta que hay algo que no funcionaba y decís, bueno, me quedé pensando un rato, viste, digo, bueno, ¿qué hago? Y de repente se me ocurrió hacerlo, con plomo, para ver qué pasaba nomás. Bueno, la cosa que hice, el cacharrito, le puse el plomo, le puse todo lo que había que ponerle, pero como ya eso no iba a funcionar a la manera correspondiente, no le puse el tubo de cobre con la vara de hierro. Eso lo dejé así como a un costado para ver qué tipo de energía emitía con plomo. Hicimos el primer cacharrito y bueno, nada, lo tuvimos ahí, vemos, veíamos que tiraba un, un aura bien fuerte, era como un aura amarilla, así, bueno, eh, pero nada así como que podíamos decir que... Eh, nada fantástico, viste el tema es que estos cacharritos cuando los haces empiezan a funcionar de una manera Pero al otro día se potencian y al otro día se potencian más Porque digamos que el orgón se va confinando en el interior y cada vez la excitación es más fuerte Y cada vez la salida de biones es más poderosa Bueno, resulta que hicimos el cacharrito y al otro día eh, estábamos nada viendo la energía intenté filmarla pero no la cámara no la toma y bueno me decido hacer el segundo cacharrito eh, esta vez ya tenía limaduras de hierro y tenía limaduras de acero aparte del polvo de cobre y aparte de las limaduras de plomo bueno hice el segundo cacharrito también lo dejé abierto el tema es que, bueno, dije, los lo estuvimos mirando y esas cosas, y bueno, nada, emitían un, un aura amarilla, media verde, viste así, pero nada, que, que fuera de lo común, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurre sacarlos al patio. Yo para que pueda salir, en vez de ponerle el tubo de cobre con la vara de hierro, le puse una chapita de zinc, más o menos, son esas de, que se usan para los fusibles. Compré unas chapas de zinc de 60 amperes, que son más o menos así de grandes... ...sería como mi mano, así de grandes... ...y bueno, y se la puse en el medio como para que salga por ahí... ...pero en realidad en la, boca del, la, la boca del jarro estaba abierta... ...no, no había diga, entropía negativa, no había... ...era entropía, solo salía el orgón y no se confinaba... ...bueno, la cosa que lo saqué al patio y le puse dos varillas... ...varillas que tenía de las cortinas que habíamos comprado... ...para instalar las cortinas, pero todavía no las habíamos instalado... Así que los puse en el patio, le puse la varilla y ahí los dejé. Bueno, pasó todo un día y comenzamos a ver que las varillas empezaron a tomar esa salida de orgón... ...y comenzaron a volverse como radiantes y a emitir este orgón a, al aire, ¿viste? Bueno, la cosa es que el patio empezó a ponerse amarillo-verde, la casa empezó a ponerse amarillo-verde... ...para la noche ya los faroles de, de la calle estaban amarillo-verde... Al otro día, bueno, eh, al otro día nos despertamos y comentamos con Daniela que habíamos tenido unos sueños bien raros. Cuando tenemos ese tipo de sueños, eh, son sueños manipulados. Generalmente eh, es cuando nos abducen y esas cosas, ¿viste? Eh, yo no me acordaba mucho, pero me acordaba de partes de un sueño que era muy manipulado, digamos situaciones muy raras donde te encontrás que no sabes de, de, de qué corno es. Pero bueno, yo como soy un poco inconsciente en el sueño, no me doy cuenta. Pero Daniela es más consciente en los sueños y sí se dio cuenta. Además, porque vio que se le aparecieron como cinco seres a chuparle la energía, ella estaba en la parálisis de sueño, imagínense... Y bueno, ella con su mente intentó eh, destruirlos y los destruyó, pero luego aparecieron 20 más y ya no pudo hacer más nada. Bueno, eso fue la primera noche que hicimos los dispositivos. La segunda noche volvió a pasar algo parecido, a la tercera noche volvió a pasar algo parecido. Con Daniela empezamos a tener una, como poco interés en las cosas, empezamos a pelearnos, empezamos a, a tener como una manera de ser el uno con el otro bastante desagradable. Algo que no solemos ser así, nosotros somos personas que nos comunicamos todo, charlamos, debatimos, pero nunca nos tratamos mal. Bueno, empezamos a tratarnos muy mal, empezamos a perder el interés por todo, absolutamente pero por todo. Yo empecé como a deprimirme, me empecé a sentir triste, melancólico, eh, no le encontraba sentido a nada. Nos habíamos comprado hasta una heladera nueva, una muy linda heladera, porque estamos empezando de cero y bueno, y cuando uno empieza de cero esas cosas es como que te motivan, te despiertan que quiera uno salir adelante. Bueno, ni siquiera eso le podía encontrar el interés, ni la casa, ni por qué estoy en México, ni el canal. Bueno, como verán llevo días sin subir un video y es porque me estoy recuperando de eso que pasó. Bueno, paralelamente a esto también vino el tema del eclipse de luna que también hacía sus cosas, bueno, pero yo eh, por ahí le, le, le, le tiro más a lo del orgón, ¿viste? Porque, bueno, eso, de repente quedamos sumergidos en una kilométrica nube de orgón verde-amarillo que adentro de la casa, por ejemplo, nosotros nos movíamos y veíamos que cuando nos movíamos íbamos dejando como una fractal de luz, o sea, es como si la luz se hubiera densificado. Bueno, debido a esto, pasaron tres días nomás, y yo me puse a pensar y dije... No, mira, acá está pasando algo muy raro, eh, más allá de, de, de que estamos así, con el poco interés, los dos... Muy apáticos el uno con el otro, pero bueno, como estamos esperando un hijo, dije, bueno, esto posiblemente pueda, como no, no, no entendemos todavía esta ciencia, pueda poner en riesgo al bebé, entonces le digo, Daniela, vamos a llevarnos estos cosos lejos... ...y los escondemos en algún lado, no sé, en algún baldío... ...bueno, era las 3 de la mañana, no no no ya no íbamos a poder dormir... ...porque ya era una locura, Daniela se, se quería acostar... ...y se despertaba cada una hora, yo con los sueños manipulados... ...apático, bueno... ...agarramos los dos cacharros y nos los llevamos a 15 cuadras de acá de casa... ...y los metimos en un baldío, en un tubo que hay... ...los metimos ahí abajo y nos fuimos... ...todavía están ahí guardados, eh, no, no volvimos a buscarlos... Porque, bueno, eh, ni bien llegamos, empezamos a ventilar la casa, pero bueno, el tema es que todo el barrio quedó inmerso en esta energía. Esto se los cuento como para que sepan el poder que tienen estos dispositivos. Y también eh, tienen un poder benéfico y un poder que, que todavía desconocemos. La verdad que yo todavía no sé qué fue lo que provoqué con esto, pero fue una energía densa. Eh, ¿Qué más tengo para contarte? Bueno, ni bien los llevamos y desaparecieron de la casa, eh, nos empezamos a sentir de a poco mejor. Al otro día, Daniela me miró y me dijo, che, recuperaste el brillo en los ojos porque ya no tenías ni siquiera brillo en los ojos, parece que te hubiera vuelto el alma al cuerpo. Cuando me dijo eso, inmediatamente en la cabeza me resonó un experimento que hizo Wilhelm Reich al que llamó el experimento Oranur. Él se dio cuenta que con emisiones de radioactividad, él al exponer a las personas a esa radioactividad se daba cuenta que su. toda su energía se iba para abajo, los tipos bits se sentían mal, así no sé qué, pero luego volvían a subir y se sentían súper. Bueno, eso nos empezó a pasar. Ni bien nos deshicimos de estos dispositivos, la energía nos empezó a subir nos empezamos a sentir bien tuvimos días que volvimos a caer luego volvimos a subir y así estuvimos hasta ahora subiendo y bajando pero cada vez subiendo más alto subiendo a nivel energía bioenergética a nivel mental a nivel conciencia o sea un montón de cosas yo pude ir viendo que iban mejorando en nuestra relación volví a tener interés por todo eh, me, me llamó mucho la atención desde de que de unos días atrás no tuviera nada así de interés por nada y que dos días después decía, uy, qué linda casa que nos prestaron, qué bueno que pudimos comprar la heladera, bueno, esas cosas, ¿no? Las cosas comunes de cualquier persona que se siente bien porque te estás realizando en la vida. Bueno, así que esto te lo quería comentar porque, bueno... A la hora de hacer experimentos, quiero que tengas mucho cuidado con los materiales que vas a usar. Más que nada si vas a usar plomo. Que tengas mucho cuidado y que si vas a hacer alguno de estos experimentos... Que no te digo que no lo hagas, porque realmente todavía yo no sé qué fue lo que descubrí. Tampoco sé cuál es la relación que hay de esta energía con las abducciones. Por qué fue que se pusieron tan jodidos los extraterrestres y nos empezaron a molestar todos los días. Que bueno... Eh, Intenté sacar algunas conclusiones y, por un lado, puede ser que haya, haya descubierto una energía que es muy poderosa para lo que es la antigravedad y esas cosas. O bien que esta energía nos llenó tanto de energía que también nos hayan venido a cosechar esa energía. Así que, bueno, son todas especulaciones que estoy haciendo por estos días. Eh, te lo quería comentar para que lo sepas. Y, de paso, bueno, decirte que hace tres días atrás, cuatro... ...decidimos eh, hacer los generadores de manera bien hecha... ...porque dijimos, bueno... Eh, ...vamos a tener que hacer algo también para revertir... ...esta energía que provocamos... ...y nosotros estamos acostumbrados a la energía azul del Orgón... ...la casa había quedado verde, el patio verde, todo verde... ...o sea, tardó muchos días en irse esta energía... ...ventilábamos la casa todos los días... ...y la energía no se iba, nosotros teníamos un aura resplandeciente alucinante pero en el fondo no sabemos qué fue lo que pasó o, o, o qué efectos tiene esta energía de buena primera lo que te voy a decir es que nos tiró a bajonearnos pero que ya te digo que superpuesto a esto estaba el eclipse que también provoca este tipo de cosas así que no pude bien eh, discernir que si fue la energía que si fue el eclipse viste o sea realmente esto te lo comento para que sepas que el plomo en los generadores electroplasmáticos modelo Amenofis es muy poderoso. Bueno, por otro lado, hace cuatro días decidimos hacer un par de cacharritos nuevos, pero ya usando materiales más nobles, los que estamos acostumbrados a usar nosotros, que son limaduras de hierro, limaduras de aluminio, eh, limaduras de acero, bueno, y esas cosas. Y acá, bueno, en Querétaro, en Pedro Escobedo, estamos en un pueblo donde no conseguí una limadura ni, ni por ningún lado, ¿viste?, entonces, bueno, me he a una metalúrgica y encontré algunas limaduras, pero eran muy poquitas, así que lo que decidimos con Daniela fue comprar esas esponjitas que son finitas, bueno, y que mezcladas con parafina pueden hacer el efecto orgónico del 50% parafina, 50% metal, y bueno, y que algún efecto haga. Hicimos dos cacharros, esta vez los sellamos con brea, les pusimos el tubo, la piedra de cuarzo adentro, lo hicimos bien. Quedó bien sellado, el orgón solo podía salir por la vara de hierro. Y bueno, hubo un efecto alucinante. Ahí nomás empezaron, se armaron unas luces, o sea, de la vara de hierro comienza una bola de luz azul que se puede ver con los ojos, pero no se puede filmar. Así que bueno, comprobamos que el cacharrito estaba funcionando bien, que el otro cacharro tenía una diferencia de color terrible a los nuevos, y la noche que hicimos los cacharros ya pudimos descansar tranquilos. Otra de las cosas que descubrimos es que donde están estos cacharros, estos que tiran luz azul, no se dan las abducciones, o sea, no han vuelto a molestarnos nunca más desde hace cuatro días atrás y hemos tenido unos días que ni se lo imaginan, porque para que yo deje de hacer videos es porque me está pasando algo bastante grave, digamos, eh, yo como soy me puede pasar cualquier cosa y sigo haciendo videos, ¿no? Ya los que me conocen de antes ya saben que pase lo que me pase yo sigo haciendo videos. Pero esta vez pasó esto que me, no, no, nos tocó el centro del alma prácticamente. Así que bueno, quería dejarlo como, como una experiencia en un video para que lo puedas saber. Y que te sirva de alguna manera la experiencia que pasamos nosotros a la hora de probar con estos materiales. viste eh, Adentro de los cacharros vos le podés echar lo que vos quieras, hasta hormuz, gans, todo va a ser un efecto... Positivo. Pero cuando uses metales muy pesados como el bronce, como el plomo eh, o como el estaño, vas a tener una densidad energética mucho mayor y bueno y los efectos que conlleva la densidad energética en el cuerpo bioplasmático, por supuesto. El tema bueno eso, si sos un experimentador lo único que te digo es que experimentes, pero con mucho cuidado. Y bueno, y si sos una persona que quiere ir más a lo efectivo, te recomiendo que lo hagas con metales como hierro, aluminio y esas cosas. Agarras un cacharrito de cerámica, lo llenas hasta la mitad de parafina, lo, lo terminas de llenar con las virutas que queden bien mezcladas, le echas una piedra de cuarzo adentro, una vez que la, la parafina se empieza a endurecer, con, un, con una varilla de, de metal le haces un agujero al medio para que pueda caber el tubo de cobre y paralelamente agarras el tubo de cobre y con brea le cerras abajo y le pasas la varilla de hierro yo usé una varilla que me vendieron en la ferretería que son unas varillas cobrizas son para soldar cobre pero tienen hierro, son ferromagnéticas o sea vos tenés que probar con un imán que se le pegue entonces bueno, metes la varilla dentro del tubo de cobre cerras con chapopote, con brea Cerrás por arriba también y le tiene que quedar un pedacito así de la vara de hierro. Una vez que tengas eso con el tester, tenés que chequear que no haya continuidad entre la vara de hierro y el tubo de cobre. O sea que no se estén tocando el uno con el otro. Una vez que comprobaste eso, metes el tubo adentro del envase de cerámica y dejas salir nomás el pedacito de la vara de hierro. Una vez que hiciste eso, derretís brea y lo llenas todo y dejar salir nomás la varita de hierro. Ahí va a empezar a salir el orgón azul benéfico, que bueno, te llena de energía. Y lo que estamos viendo es que de, de alguna manera, eh, al ser energía negativa, o sea energía de la éter, eh, no deja que, que los extraterrestres, los alienígenas, se acerquen a donde está ese cacharro. ¿Por qué? Porque los alienígenas también son negativos, y negativo con negativo se repele. Así que a ellos les hace muy mal esa energía. A nosotros nos hace muy bien. Pero bueno, así que bueno, te dejo esa receta para que lo puedas hacer en tu casa y para que puedas ver los beneficios que tiene la energía orgónica cuando la haces de manera muy potente. Y bueno, y también te dejo la experiencia del orgón verde para que puedas eh, de alguna manera con tu imaginación experimentar. Eso sí, con todas las normas de seguridad, lejos de tu casa, en lugares donde estén bien ventiladas las cosas. Y bueno, eso. Que ha llegado el momento que no lo quieras usar más, que lo rompas o que lo entierres o que hagas algo como para que deje de emitir la energía. Así que bueno, querido querida, eh, gracias por ver el video, gracias por tu tiempo. Si sos nuevo, suscríbete y dale like. Te quiero mucho y nos vemos hasta el próximo video. Chao.